Ahora, yo quiero hablar sobre esta idea de hibridación. ¿Qué entendemos por hibridación en el contexto de la Universidad Veracruzana? Y sí me gustaría hacer una, una mirada retrospectiva para poder ver hacia dónde vamos. Me parece que la innovación Habla de cambios, habla de formas distintas de hacer las cosas. Pero aquí en la Universidad Veracruzana tenemos elementos que hay que recuperar, como el MEIF, como las modalidades educativas, como la idea de la multimodalidad. Y desde ahí quisiera eh, pues partir. Regresando en algún momento, cuando vayamos a regresar a lo presencial, pues va a haber una serie de protocolos nuevos de regreso, de cuidado. Eh, pareciera que los límites los de, de del establecimiento escolar van a ser reducidos. ¿no? La ocupación de los edificios de la UV no podrá ser al 100%, y eso pues, requiere de logística y de una manera de repensar la, la docencia. Habrá entonces una nueva densidad, nuevos flujos sociales en, en todas las regiones de la UV eh, y en sus facultades. Eh, es necesario entonces redefinir la interacción, los canales y los medios de comunicación, ¿no? Y cómo podemos mezclarlos, cómo podemos diferenciarlos y utilizarlos para eh, poder respetar estos nuevos protocolos, ¿no? Es, es decir, estamos ante una nueva docencia, ¿no? Un, un tipo de docencia distinto que puede ser híbrido, combinado, mixto, multimodal o campechano, como jugándolo lo hemos también definido. En esta eh, pues, propuesta primero quiere reconocer la experiencia y la trayectoria de la UB, o sea, vamos hacia un modelo híbrido de educación universitaria que es inminente y que pues, la, lo ideal será que sea basado en lo más conveniente de todas las modalidades de la Universidad Veracruzana. ¿Cuáles son las modalidades de la V? Bueno, en la ley orgánica eh, se habla de la formal y de la no formal. ¿no? En el estatuto general se refiere a lo presencial y a lo no presencial, ¿no? Y dentro de lo no presencial se habla de autoacceso, como los, los centros de idiomas, ¿verdad? Y también de la virtual y de la mixta, ¿no? En, en el caso del estatuto de estudiantes es un poco más preciso... El, el tema de las modalidades educativas, la presencial o escolarizada y la no presencial, que es no escolarizada o semiescolarizada a distancia virtual o mixta. Eso está definido en nuestros eh, documentos rectores en la institución. Eso entonces quiere decir que podemos movernos en la multimodalidad, podemos eh, mezclar, podemos hibridar nuestra docencia eh, sin que esto vea pues, modificaciones mayores en los estatutos, en, los, en las leyes orgánicas que, que nos rigen como institución. Eh, de manera concreta, la Universidad Veracruzana pues, tiene 393 programas escolarizados, 174 de licenciatura, 97 de maestría, 38 de doctorado, 78 de especialización y especialidades, 6 de técnico superior universitario. Eh, también tenemos una modalidad educativa abierta, principalmente operada en el sistema de enseñanza abierta, en el SEA, eh, con 30 programas educativos en todas las regiones de la, de la universidad. Tenemos registrado también un programa a distancia, eh, el, de, eh, en, el de FISPA, la Facultad de Ingeniería eh, de, de, qué? de Producción Agropecuaria, Sistemas de Producción Agropecuaria, perdón, se fue el nombre. Tenemos cuatro programas virtuales, eh, dos de licenciatura, la enseñanza del inglés y la enseñanza, perdón, y la licenciatura en educación artística con perfiles diferenciados, y dos maestrías, la, la de maestría en economía y sociedad de China y la maestría eh, en prevención integral de consumo de drogas. Ahí me, me equivoqué, una disculpa. Y tenemos también un programa mixto en la UBI es el programa de derecho con enfoque de pluralismo jurídico y tres programas semiescolarizados, que es la, el programa de enseñanza de artes en tres regiones. Además, también tenemos centros de autoacceso. Esa es nuestra experiencia institucional. Y si bien tenemos mucha experiencia en el tema escolarizado, pues también tenemos un grupo de profesores, un claustro de profesores, al menos en cada uno de las otras modalidades educativas que trabajamos en la UVE la modalidad presencial, bueno, pues es un lugar de encuentro, ¿no? Eso es lo que podemos rescatar de la universidad, del modelo presencial, ¿no? Tenemos un espacio para la enseñanza práctica, instrumental, experimental, que es, eh, que no puede ser eh, reemplazado en otro de los modelos. Ese es uno de las, pues vamos, de, de, lo, de los valores más importantes de la presencialidad, lo, la experiencia práctica. El intercambio cultural y la socialización. Eso es lo que vale la pena de la presencialidad. Eso es lo que tenemos que rescatar para nuestro modelo eh, híbrido. De la parte abierta, y que es lo que yo sugiero, es eh, pues la, las reuniones académicas programadas bajo demanda. ¿no? En, el, en el sistema de, de enseñanza abierta se han programado cada sábado, eh, durante cinco sábados, pero qué tal si durante el semestre tenemos una experiencia virtual y nos reunimos cada mes para una experiencia presencial. ¿no? Esto estaríamos combinando los modelos educativos virtual y abierto. Tenemos entonces la experiencia de la logística, de los salones, de la dinámica de clases del CEA, que podría bien orientar a toda la institución en, pues en los temas de, de, de la modalidad Abierta, ¿no? Esta modalidad te permite independencia de internet, de infraestructura tecnológica, lo cual es democrático e inclusivo y además liberador porque nuestros estudiantes están acostumbrados, los del modelo del CEA, a desplazarse eh, durante cinco sábados para atender una experiencia educativa. No tendríamos los problemas de, de, la, pues, de la segregación tecnológica, si lo podemos ver así. ¿no? Hay trabajo offline, lectura y producción escrita, pero también hay acceso a la infraestructura física y a los servicios culturales de la, de la institución. ¿no? Tienen bien manejado el protocolo de comunicación y no, no les pasa como nos pasa, como nos pasó ahora en este periodo de docencia no presencial de emergencia, donde se nos va, como dice el doctor Ojeda, se nos va el 50% de los estudiantes que, que no podemos recuperar porque no tienen acceso a la a la tecnología o a la infraestructura que se requiere en la modalidad de, a distancia pues es mucho más flexible en tiempo espacio y ritmo de aprendizaje permite que los estudiantes trabajen permite que los estudiantes estén eh, inmersos en una oficina en una fábrica en un consultorio y además pues pueden ir eh, profesionalizando su experiencia y bueno pues tener una una licenciatura ¿no? eh, hay una posibilidad importante, entonces, insisto, de trabajar y estudiar, ¿no? Eh, se, se vuelve los estudiantes eh, lectores. El ejemplo de la Universidad Abierta, perdón, di, a distancia de la de Costa Rica, pues es eh, muy importante en el tema de, de producción de libros de textos. De hecho, la UNED Costa Rica es la editorial más grande de Latinoamérica por el número de textos, de libros de texto que que elabora, que imprime y que manda a sus estudiantes ¿no? y es también todavía un poquito más inclusiva que la modalidad virtual porque en el caso de la UNED de Costa Rica tienen estudiantes eh, que son presos, que están en, una, en un reclusorio y pues que no tienen acceso a, a internet, pero con el libro de texto pueden seguir estudiando. La modalidad virtual, bueno, pues requiere de acceso a Internet y como decía Rage en su eh, intervención, pues tener acceso a Internet es tener acceso a prácticamente toda la información digitalizada de, del mundo. no Ahora tenemos avances y como decían también los que me antecedieron, pues hay expertos de, de todo tipo y de todos, de, vamos, expertos que han leído o expertos que han hecho o expertos que, que quieren hacer, ¿no? Todas las voces son bienvenidas en ese caso. Y, eh, y bueno, pues el desarrollo en plataformas virtuales resulta algo que tenemos que, pues, que recuperar. De manera tal que, que estaríamos pensando en un eh, modelo híbrido o un modelo combinado, modelo mixto, modelo multimodal, si recuperamos esta idea que se empezó a acuñar en la V hace unos años y que creo que sigue siendo nuestra tarea pendiente. Eh, yo diría que, así como lo pide Mario Miguel, sería un modelo 1, 2, 3, ¿no? ¿Qué necesitamos para migrar o para empezar con este modelo combinado o mixto? Podría ser mixto porque mixto sí está escrito en los estatutos de la, de la V y, y es... Los profesores tienen que conocer su plan de estudios, tienen que volver a reconocer sus, eh, los objetivos de aprendizaje, los saberes teóricos, los saberes axiológicos, los saberes heurísticos. Tienen que reconocer otra vez todo lo que está escrito en ese plan de estudios que se vuelve el contrato entre el profesor y el estudiante. Tienen que emplear una estrategia de diseño instruccional como mencionaba y le agradezco a Ricardo por su revisión, la que propongo es una estrategia de tres pasos, entrada, ejercicio y evaluación, en la que pueden ir dosificando su docencia. Y finalmente, capacitación o habilitación tecnológica, como la hemos llamado llamado en los usos básicos de, de las TIC. Este modelo permite o esta propuesta permite que los profesores que son expertos en sistema abierto, en sistema a distancia, en sistema virtual, sigan avanzando y sigan siendo expertos más avanzados que toda la comunidad en general, pero sienta estas bases eh, básicas para que todos podamos partir de, de un mismo lugar. Entonces, si tomamos lo mejor de todo, por ejemplo, decía Ricardo, no podemos hacer una cátedra de, en Zoom, pues la cátedra dejémosla para el sistema escolarizado. no, Pero en lo virtual sí podemos fomentar el trabajo de plataformas, de MOOC, lo que decía el doctor Raúl Arias, Big Data, Learning Analytics y todo lo que tenga que ver con eh, pues el, la mejora de, del aprendizaje a través de medios digitales. En el sistema abierto, bueno, pues hay, hay asesorías temáticas, eso a lo mejor nos invita a repensar el papel del tutor y a distancia, bueno, pues esa independencia de los, de los estudiantes, ¿no? Divido esta tabla que no revisaré cuadro a cuadro, pero es la parte teórica que pareciera necesitar, de, per, perdón, que pareciera ser independiente de, lo, de la presencialidad y la, pra, la parte práctica donde la presencialidad es muy importante, ¿no? Eh, en el aprendizaje virtual abierto y a distancia de, se desarrollan otros elementos, otros conocimientos, pero la, la práctica de campo, el trabajo en laboratorio, el desempeño técnico, o artístico o científico, pareciera que requiere de lo, de lo escolarizado. Eh, voy cerrando la idea con una, con una gráfica que nos permite ver pues bueno lo escolarizado y su relación con el campus, pero también con la autonomía, la mayor o menor autonomía de los estudiantes y comparado con lo abierto, con lo virtual y con lo a distancia ahí trato de mapearlo, quizá hay una, eh, vamos, se pueden mover estas, estas burbujas, pero la idea sería encontrar, por ejemplo, ahora la propuesta más eh, eh, prominente, la más, eh, eh, se, la que se, se, re, se utiliza con más frecuencia es el modelo virtual escolarizado, perdón, el modelo híbrido escolarizado virtual, ¿no? Y ahí sería esa intersección entre la burbuja verde y la burbuja amarilla. Pero qué tal si lo que buscamos es un virtual abierto o un escolarizado virtual abierto, ¿sí? Entonces creo que podríamos ir pensando en esta eh, nueva propuesta eh, docente de la V a partir de nuestro pasado, de nuestra experiencia, de lo que... De lo que sabemos, de lo que hemos eh, hecho en la, en la Veracruzana, en las modalidades eh, educativas que procuramos todos los días, en todas las regiones, en la UV, en la UBI. Y, eh, y bueno, esa sería, vamos, más que una propuesta es poner las, las cartas sobre la mesa para que analicemos eh, de dónde venimos y podamos proponer hacia dónde vamos. Gracias.